A una hora de Melbourne, más o menos, hay algunas de las playas surferas más famosas de Australia. Entre ellas, por ejemplo, está Bells Beach. Y después empieza la Great Ocean Road. Road es una carretera de unos 240 kilómetros que llega hasta Alansford. Nosotras no la hicimos toda porque no teníamos tiempo, pero llegamos hasta un pueblo que se llama Petersburg. Atravesamos muchas playas, acantilados, pueblos, parques naturales, faros, montañas, hay de todo. Eso sí. Nos acompañó a la lluvia, tuvimos un poco de mala suerte. La playa que más nos gustó fue la de los Doce Apóstoles, que es una playa que tiene ocho formaciones rocosas de unos 50 metros, más o menos. Antes había las 12, pero por culpa de la erosión de las olas han ido cayendo y han quedado ocho. Aunque seguía lloviendo, nos quedamos a ver el atardecer y al final se juntó un super sunset con un edis y fue super guay. El día Siguiente, continuamos visitando el resto del recorrido. Visitamos los arcos, visitamos todos los acantilados y todas las playas que pudimos. Y debido a que los acantilados son súper altos, solamente puedes bajar en algunas playas. Así que en aquellas que podíamos, siempre bajábamos a ver cómo se veía desde abajo. de ellas incluso nos bañamos para ver qué, qué tal estaba el agua, aunque estaba muy fría. Bajamos también a ver las formaciones rocosas de los Doce Apóstoles, que si las veíamos grandes desde arriba del desde mirador, desde abajo se veían enormes. Cuando lo habíamos visitado todo, dimos media vuelta y pusimos rumbo a casa, a Byron Bay. Eso sí, solo nos faltaba una cosa, ver koalas, y los vimos. En la de Island Road dicen que siempre que vas ves koalas y al menos estando dos días pues vimos dos koalas. Just keep the gloom and listen to the voice of this surrounding gloom. I can hear, I can hear, I can hear it. God, I've got a God, oh my God, I got a Ah, y también pude grabar un edicto o, como aquí lo llaman, una echinna. Ahora ya podíamos decir que solo nos quedaban 2.000 kilómetros de vuelta hasta Byron Bay.